Bienvenido a la asignatura Taller de Investigación 2 en Ingeniería Eléctrica Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Taller de Investigación 1 en Ingeniería Eléctrica